El este género es el resultado extremo y más dramático de la discriminación y las desigualdades entre hombres y mujeres. En España hasta la fecha eh, 44 mujeres han sido asesinadas por cuenta de la violencia machista. Sin duda alguna esta es la forma más brutal de desigualdad y discriminación. Nos digo... Acaba ya con esta cuenta sangrienta, ayúdanos a cambiar el cuento. La violencia machista en el puesto de trabajo no es ningún cuento. El acoso sexual y el acoso por razón de sexo, además de discriminatorios, son un claro riesgo psicosocial que padecen las mujeres trabajadoras. Si los has sufrido, ponte en contacto con las comisiones operas. La violencia de género en el ámbito laboral es, también forma parte de los riesgos psicosociales. Denuncia. Las mujeres en el puesto de trabajo sufrimos las, las violencias estructurales que se reproducen en el mercado laboral. Por ejemplo, la falta de promoción, la discriminación, se flesa, la maternidad y la brecha salarial, que además de ser causas de discriminación, por supuesto son eh, violencias estructurales. Si has padecido alguna, alguna vez alguna situación de esta, ponte en contacto con las delegadas y los delegados de comisiones obreras. Y para finalizar... este 25 de noviembre de 2017 tenemos que continuar reivindicando y denunciando la eliminación de la violencia contra las mujeres. Comisiones obreras refuerza su compromiso contra la violencia machista y rechazamos rotundamente los asesinatos de las mujeres. Las mujeres somos integrantes de más de la mitad de la población. Este es un problema de toda la sociedad. Comisiones Obreras exige un pacto de Estado contra la violencia de género, con dotación presupuestaria y participación en la Comisión de Seguimientos para sensibilizar y prevenir estas violencias y proteger y ayudar a las víctimas. Contra el maltrato, Comisiones Obreras exige tolerancia cero. Ni una más, ni una menos. El día 25 ven a la calle. Sal a la calle a reclamar por las 44 mujeres que este año han sido asesinadas por costa de la violencia machista. Ellas ya no están, pero las demás sí que estamos.